Buenas, soy Chelo, y estoy acá en El Montón. Bienvenidos a un video más. El día de hoy tenía ganas de mostrarte un poquito cómo se festejaba la Navidad acá, con las luces y demás, pero bueno, recibí muchos mensajes... Y muchos pedidos de que cómo está el tema del COVID actualizado acá en, en Edmonton. Creo que es la segunda vez que voy a hablar del tema en mi canal, pero como ya lo escuchamos en todos lados y, en, y estamos un poquito cansados, pero bueno, no hace mal un poquito de información y un poquito de actualizar cómo está el tema acá. La primera parte va a ser un reportaje que me hicieron en Canal 3 de Rosario Que agradezco de paso por la producción Lo por... hice hace como tres semanas más o menos Hace una semana ya las restricciones empezaron a ser un poquito más duras otra vez Así que si no quieres ver todo el reportaje Al final del video te voy a dar un poquito más de información actualizada Que a partir del 8 de diciembre empezaron otra vez las restricciones un poquito más eh, fuertes Así que bueno, te dejo con la entrevista Ahí de escucho. y nos vamos directo hacia Canadá. No hacia habíamos ido nunca, me parece, montón, ¿no? Nunca estuvimos en Canadá. Así que es el primero. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. Hola. ¿Buen qué? ¿Mediodía oh, para vos? La Marcelo, ¿Qué hora es buen allá? buen día. Pero son las 24 menos 10 de la mañana. ¡Ah! ¿Cómo claro. no, 4 no? menos 10 de la mañana. Pero bueno, con lo que sea, con estar conectado con Rosario, siempre me despierto, así que no, a no haber problema. Bueno, claro. gracias, gracias. O no, sea, nosotros claro. estamos eh, más al este, entonces, que, que Marcelo. Así que estamos en el futuro, Marcelo. Acá te digo, a las 7 y 49 no hay demasiados cambios. ¿eh? Ahí te veo, te veo claro. Bueno, eso, ya sé lo que va a pasar, ya sé que la hija de Maradona es la hija, ya sé que Juan está en Corriente y Córdoba y va pasando ahí la gente, ya, ya lo sé todo. Bueno, sos rosarino. Sí, de pura cepa, orgulloso, rosarino. Ya me fui sí. hace 20 años, pero sigo tengo a Rosario siempre en el arco. Bueno, Bien. dos apuntes. Uno, la música tiene que ver con tu remera, eh, Back to the Future. Así que, en realidad, venís al futuro, le haces honor, porque nosotros estamos en el futuro. Y otra cosa, ya armaste el arbolito, sí, estaba viendo lo mismo. Y acá, ¿Te acá en, Can acá en Canadá se hace como un mes y medio antes. Apenas termina Halloween, se saca todas las cosas de Halloween y se pone el arbolito. Ah, mira, o sea, ¿se arma el arbolito en el mes de noviembre? Eh, igual nosotros lo armamos hace como dos, tres días, pero acá se, se arma bastante antes. ¿Y hay alguna tradición, algo particular para hacerlo? Eh, familia, eh, chocolate caliente ah. y, y nada, pizza puede ser, Acá música navidad, bien. es una tradición hacerlo así como una... Acá película. dicen que hay que ponerle algo nuevo, por ejemplo, y pedir unos deseos, como para renovar las energías. Bueno, lo voy a hacer. <ríe> ¿Qué sé yo? <ríe> Te tiro un dad. Marcelo, eh, contame, a esta hora, ¿hay alguien durmiendo en tu casa? Sí, está mi mujer y mi hijo, pero están arriba durmiendo, así que no, no hay problema, podemos bueno, hablar tranquilo. Habla despacito, bueno. si querés, tampoco queremos despertarlos a la madrugada, ¿no? No pasa nada. <ríe> ¿Son, ¿Son rosarinos también o tu mujer es canadiense? mi mujer es canadiense, eh, vivió en Argentina un tiempo, y mi hijo es mexicano, Nosotros vivimos, yo viví ahí 20 años en México. Ah, mirá, bueno, un, un, un, viajando por todo el mundo. Bueno, Marcelo, contanos, eh, ¿cómo está la situación allá en Canadá? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se puede hacer, qué no, en relación a la pandemia? Bueno, te cuento más o menos un resumen desde de que empezó. Uh -huh. eh, acá en realidad nunca fue una cuarentena obligatoria, eh, porque decían que a la larga era que podía afectar la economía y la salud mental de la gente, entonces se recomendaba fuertemente quedarse en su casa, eh, se cerraron los negocios, las escuelas y de hace poquito, como hace una semana más o menos, llegó la segunda, la segunda ola. Eh. Y ya se empezaron a restringir otra vez las cosas, habían abierto para el verano de acá, que es a partir de junio, y como te digo, hace una semana empezaron eh, a cerrar eh, ya los negocios, eh, las escuelas empezaron también a cerrar a poquito, y, y ya viene la, la segunda ola ahora a fines de diciembre. Mm. Bueno, ¿y ahora qué tipo de restricciones tienen ahí? ¿Tenés que andar con Barbijo todo el tiempo? ¿Se puede salir normalmente? Barbijo se pudo, se, se tuvo que tener todo el tiempo. Eh, Saldés se, se puede salir, siempre la distancia social. Eh, pero eh, no se puede, por ejemplo, reunir en, en casa más de 10 personas, eh, casamientos, funerales, tampoco más de mucha gente, eh, pero por ejemplo puedo ir a un parquecito a tomar eh, mate o café con alguien eh, y, y no sé, siempre al aire libre y con máscara. Los sí. negocios, eh, por ejemplo, un shopping, eh, los negocios tienen que estar como un tercio más o menos de ocupación, no pueden estar llenos porque si sí, sí hay mucho, mucho contacto de gente. Y, y eso, las escuelas la escuela siempre cierran en vacaciones de invierno, que son las fiestas, navidad y fin de año, pero en vez de ser eh, dos semanas, van a cerrar un mes. Claro. Entonces, eh, están tratando de, de eso, de alargar el tema, más que nada. Bien. Eh, hablando de eso, Marcelo, bueno, acá se conoció que eh, Gran Bretaña va a ser el primer país de Occidente que empieza la vacunación ahora en unos días. Eh, ¿Qué información tienen ustedes sobre la vacuna también? Eh, yo sé que a partir de enero eh, uh -huh. iban a empezar a vacunar a ya la gente mayor bien. y los que están en, en, en la línea de frente, que son los enfermeros, doctores y demás. Y a la gente, los normales, los mortales, eh, como por abril, mayo, más o menos. Ah, Pero bien, perfecto. Pero eso se va a empezar a dar también allá en Canadá, digamos. Sí. Bien. Uh -huh. Marcelo, se va a sumar Juan Pedro a la nota que te está viendo y escuchando desde pleno centro de Rosario. Así que, Juan P., también te escucha Marcelo. Gracias, Pablo. Hola, Marcelo. ¿Cómo te va? Buena madrugada para vos. Es un gusto. Eh, te, te quiero consultar sobre lo siguiente. Uno ve imágenes de, de Canadá con una cantidad de nieve impresionante en, en las calles. No sé si es así exactamente en el lugar donde, donde vivís. Y se conoce que eh, el, virus, el coronavirus es... Eh, se, se potencia el contagio en la época invernal eh, durante, durante el frío, ¿sí? Porque la gente, nosotros estamos en lugares más cerrados Y en el lugar cerrado se potencia el, el contagio ¿Cómo ha sido esto en Canadá? Teniendo en cuenta que los fríos son O por lo que uno ve y lee, son muy intensos Hola Juan Pedro eh, Acá la verdad, en Edmonton es uno de los lugares más fríos justo El año pasado fue el récord mundial Que hizo 42 bajo cero con una sensación térmica de 51, yo estaba encerrado en la casa eh, y loco salía y lo que dicen separan eh, lo que va a ser la realidad de los resfríos que siempre hay en esta época eh, y los síntomas por ejemplo como eh, resfríos y, y algunos que son solamente típicos de eh, una gripe no lo no van a tener en cuenta como el como, un, como coronavirus. Entonces, se van a especificar, a, por ejemplo, la eh, seca, dolor de cuerpo y demás, eh, pero sí, como se va a venir una ola que siempre es sabida que en esta época viene eh, eh, gripes o resfríos, eh, van a tener en cuenta eso al, al, al momento de hacer los estudios. Bien. Juan, ¿alguna más? Bueno, y, y después eh, consultarte algo que tiene que más que nada que ver con con Canadá, ¿no? Con la vida, vida en el día a día, porque si no entiendo mal, es un país bilingüe, es decir, hay dos lenguajes oficiales, dos lenguas oficiales, el inglés y, y el francés. ¿Cómo ha sido la comunicación? ¿Cómo, cómo funcionó eso? ¿Cómo funciona en Canadá? El, el, aparte de ser un país grande, se separa mucho por provincias, porque provincias también tienen hasta sus mismas leyes. Las colonias inglesas, que son de las de este lado, de donde tú y yo, eh, solamente inglés acá mucho francés no, no se habla francés es más que nada del otro lado que no está Quebec y, y toda la zona que es la zona francesa que hasta se quieren a veces separar y ser eh, como hasta como un país diferente pero sí con el inglés acá te alcanza así que la gente quiera venir con el inglés eh, está bien hay oferta laboral para argentinos sí sí hay bastante es buena eh, la oferta laboral no en eh, Canadá lo que hace siempre es eh, agarrar eh, a la gente buena y recomendada de otros países y, y traerla para acá, entonces eh, yo me estuve estudiando esto, esto, estos últimos meses del eh, tema y, y sí, tengo, tengo un canal de youtube a, para traer consejos de inmigración y demás para que la gente tenga la posibilidad para venir. Uh -huh. eh, Marcelo, se habla mucho de que el hockey sobre hielo es sin dudas el deporte número uno, no sé si vos tenés una raíz futbolera por, por ser rosarino, si te gusta el hockey sobre hielo, si vas a ver partidos, y si realmente es así, es que es una pasión eh, loca de los canadienses. Sí, eh, eh, lo, lo toman como muy grande, pero no, yo es fútbol, fútbol. Igual. Fútbol, fútbol, claro. Yo me, me, me quedé enganchada con el tema del invierno. 42 grados bajo cero dijiste que hubo eh, como registro máximo con 50 y pico de térmica. ¿Cómo es la logística de un día así? O sea, ¿te despertas eh, ¿En tu casa aguanta solamente con una estufa? Contame cómo se vive con 42 bajo cero porque no sé, ¿se va a trabajar? ¿Se va al supermercado? ¿Cómo se hace? Cuando son fríos extremos como ese día... Eh, se cierra se todo, ¿no? La gente no, se re, no se recomienda salir, eh, pero acá con un menos 20, menos 30, la gente va igual, los chicos van al jardín, no, la gente va a trabajar, eh, yo tengo lo que tenemos acá atrás, es la calefacción eh, ambiental, o sea que sale, no es una estufa... Claro, o sea, es toda la casa. Está todo preparado, está, están preparados más que antes que así viven hace, hace 100, sí. entonces, eh, Así, así viven. Claro. Bien. Viste que cuando uno va a Bariloche, por ejemplo, dice es un frío seco, es un frío distinto. ¿Cómo es el frío ahí en Canadá? Igual, seco. Mirá. Bien. Y eso se siente menos, Bien. ¿no? Porque la humedad es la que por parece. Eso, por, ahí. por eso el tema que hablaba Con Juan, sobre los, los síntomas que podés tener, porque podés tener algunos síntomas que tener te dan miedo de que puede ser coronavirus y no sabes, pero al final es solamente una gripe o la, la tos normal que te puede dar acá. En esta época. Claro. claro. Eh, ¿Cuál es el, el plato típico? Allá cómo se desayuna, contanos. ¿El desayuno ahora en un rato? ¿A qué hora arranca el día? ¿Qué es lo que se sirve en la mesa? Acá arrancan tarde igual, ¿eh? A ah, sí. 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana. Se arranca temprano, como siempre, pero yo matecito y factura. Yo soy bastante, me quedo con mis cosas. Ten, vivo acá y vivo afuera hace mucho, pero siempre las tradiciones y las cosas que uno pueda tener de su lugar, eso es lo que me gusta. Claro, pero para vas a una panadería y decís que un vigilante, una bomba de crema, ¿cómo haces? cañoncito. Ay, dulce. Ah, en inglés. Claro, ¿pero existen las mismas facturas digo exactamente? No, no, si factura, factura como conocemos nosotros, no, pero te compras un pancito, yo tengo de leche eh, y le pongo, pero Tratás de mantener un poquito las cosas que te lleven a corazón a tu casa. más Claro. Bien. Y por ejemplo a, a tu hijo ¿qué, qué, qué, qué desayuna digo porque también eh, tu mujer es canadiense vos argentino. Es eh, mexicano. Eh, claro digo que me interesa saber en la mesa cómo se, se predispone el día. El desayuno de acá en el original es bastante americano. Eh, huevos revueltos, claro. salchicha, eh, panceta, polenta, sí, claro. bastante bastante grande, pero claro. son con los facturitas chiquititas y más que estoy. Claro. Marcelo y tu y tu hijo, eh, ¿qué, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Él se siente canadiense, mexicano o argentino? Eh, es una mezcla de todo, porque ahora estamos viendo partidos de fútbol claro. y India por. no sabes por quién hinchar. Entonces, porque <risa> vale, claro. eh, aparte le hablo de, le hablo de Messi, ve la camiseta de Newman el otro día y dice, pero al final, ¿para quién juega? No, claro. tiene un lío, todavía no sabe, tiene cuatro años. No sé, ahí va de a poquito. Claro, Pero bueno, habla, un, habla un, eh, un Spanglish. Un Spanglish. Claro. Eh, ¿Se preparan de alguna manera en especial para las fiestas? Hay, hay eh, recién dijiste, eh, reuniones de no más de diez personas, me parece, ¿no? Eh, por eso, ahora el tema de las fiestas, lo que están tratando de hacer ahora es cerrar a partir de ahora para que, por ejemplo, lo que sean las fiestas la última semana del año, eh, puedan abrir un poquito y que pueda reunirse un poquito más a la gente. Se, se espera que se pueda abrir un poquito más a esa época. Bien. Marcelo, bueno, ha sido un placer conocerte, conocer tu historia. Te agradecemos profundamente que te hayas quedado despierto. Sí. Siendo tan temprano o tan tarde, depende cómo se mire ahí en la plena madrugada canadiense y te mandamos un abrazo fuerte. Bueno, muchas gracias a ustedes por la posibilidad. Un saludo a toda la gente de Rosario, se extraña mucho y se lleva siempre en el corazón, Rosario. Bueno Marcelo, un gustazo, eh. No sé si vas a seguir durmiendo ahora, o ya arrancaste el día y lo vas por inaugurar. Ah, <risa> a dormir. Ah, con... Bueno, gracias, ¿eh? que tengas buenas noches entonces. Adiós. Ah, adiós no Marcelo, sueños. gracias. Adiós Marcelo Azulay. Un... un saludo a toda la gente de Rosario, se extraña mucho y se lleva siempre en el corazón Rosario. Yo quería hablar de mi canal de YouTube y de decirles cosas y lo mencioné, pero no me dio en bola. Quería hacer chistes y hablar en joda y en broma, pero me hablas muy en serio esto. Bueno, espero que te haya gustado la entrevista. Bueno, lo que voy a hacer es más que nada mostrarte un poquito en rasgos generales los reglamentos que, que hay nuevos a la provincia de Alberta, donde está Edmonton, en los últimos meses si fueron subiendo los casos. Tipula que estos reglamentos se estén desde el 8 de diciembre hasta el 12 de enero. Salió, creo que mal el cálculo, porque una de las cosas que se está viendo es que a Navidad que es eh, mucho más grande que fin de año acá en Canadá, eh, lo más probable es que esté restringido. Están prohibidos las reuniones eh, en lugares cerrados. Si vivís en tu casa solo o con tus familiares, solamente con ellos, para las personas que viven solas puedes tener dos contactos que son los únicos que te pueden ir a visitar. Nosotros, por ejemplo, hace una semana y media, casi dos semanas, que no estamos yendo a ver a los abuelos de Luca. Una de las medidas es que el que no hace caso, porque siempre hay, como en todos lados, si las autoridades se enteran, pueden hacer una multa que va entre mil y cincuenta mil dólares. Justamente unos conocidos nuestros que se juntaron, y le hicieron una multa de cinco mil dólares. Así que yo prefiero hacer caso y no pagar cinco mil dólares. Por si no vieron el video con la hermana de Brandy, que es enfermera, que acá te dejo el link. Ella es la que nos aconseja y que los nos dice todo el tiempo qué tenemos que hacer y qué no podemos hacer. Entonces, lo que no ella nos diga, nosotros lo seguimos. Los empleos que no necesitas estar en presencial, se pide que estar en su casa. Para los que me preguntaron, los aeropuertos están cerrados, solamente puede venir bueno, la gente residente de acá o eh, familiares directos de gente que vive acá. Los que son lugares no tan necesarios como gimnasio, escuelas de baile, casino, eh, bingo y lugares así, están cerrados. Restaurantes y bares también van a permanecer cerrados para comer en el lugar, pero pueden trabajar con pick-up o delivery. Los shoppings tienen varias restricciones, eh, bueno, la distancia social, la máscara obligatoria y algunas de las puertas están cerradas. Entonces pueden controlar solamente por una entrada el movimiento de gente. También solamente pueden tener un cierto porcentaje de clientes adentro del negocio. Para las escuelas, a partir del 18 de diciembre ya empiezan las vacaciones de invierno. A partir del 11 de enero van a volver al colegio personalmente. Para que entiendas, esto más que nada es un mes No cuarentena obligatoria Sino que hay restricciones un poquito más fuertes Para que se estire un poquito más el, el contagio Así que bueno, espero que te haya interesado Y acordate que también te podés suscribir Y si querés poner la campanita Para que tengas notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo lo que sí, para que sepas de lo que viene del canal, eh, va a estar un poquito más difícil que haga un reportaje con argentinos o latinos que estuve haciendo o visitar negocios. Pero bueno, uno de los videos que se vienen es eh, unos eventos que estuve filmando. Hola, Mila. Hola. Pero alguno de los videos que se vienen es eh, mostrando cómo se preparan para Navidad o algunas casas que ponen sus luces y un lugar que visitamos especial con luces de Navidad. Y todavía estoy esperando tus preguntas para ver qué querés preguntarle a Brandy para el siguiente video cuando le haga el reportaje a ella. Así que bueno, te agradezco mucho por seguir. Ya somos 4.444. Cualquier pregunta que tengas, acordate, me puedes contactar en Instagram. Eh, muchas gracias, que estén bien, que estén sanos. Ánimo. Y acordate, avanti antes y avanti siempre. Nos vemos.